buenas tardes estamos hoy con fernando trujillo eh, en medialab fernando trujillo ha sido recientemente galardonado en la primera edición del premio de comunicación e innovación en medios sociales eh, de la universidad de granada un premio promovido por medialab ugr y por caja rural eh, que intenta en, en reconocer lo que son las contribuciones que, que llevan a cabo profesores, eh, personal de administración y servicios y otras, pers otras personas dentro de la comunidad universitaria en el ámbito de lo que son los medios digitales que ellos mismos controlan. Eh, para nosotros en Media Lab desde el primer momento, el desarrollo de lo que son las identidades digitales en una comunidad como la universitaria ha sido eh, una bandera. Creemos que es fundamental que la institución no solamente comunique a nivel eh, institución, sino también en sus múltiples eh, digamos, actores distribuidos en los distintos lugares geográficos donde esa institución se, se, se expresa. Esos actores, pues, en, en un primer lugar eh, y de manera eh, preferente, pues, son las personas ¿no? que, que conforman la, la, la comunidad. Eh, en ese sentido bueno pues fernando ha sido el, el agraciado en este en este primer año y queríamos eh, conocer un poco más acerca de en primer lugar qué, qué supone para, para ti fernando eh, el, el, el recibir esta, esta primera edición del premio bueno esteban buenas tardes eh, en primer lugar eh, supone una fuente de agradecimiento hacia la propia institución es decir que tu universidad pues, te ...te premie eh, y en cierto sentido pues te reconozca... ...un trabajo que normalmente es silencioso y, y además poco reconocido... ...porque se sale del canon académico convencional... ...pues no puede ser más que una fuente de, de agradecimiento... ...y también en plano personal pues de, de orgullo... ...la Universidad de Granada es sin lugar a dudas... Una, ...una gran universidad con una presencia en la red además... ...muy importante y, bueno, pues ser quien reciba este primer premio es un, es un, motivo, de, es un motivo de orgullo, sin lugar a dudas. Eh, recientemente he tenido oportunidad de, de hablar con compañeros de otras universidades, también de otros, de otros países, Reino Unido, Italia, acerca de la naturaleza de este premio. Eh, por tu experiencia en el ámbito digital y ámbito universitario, eh, ¿consideras que, ¿Es una aportación de alguna manera novedosa que nuestra universidad está realizando al ¿no? reconocimiento de estas, de estas prácticas? Bueno, en, en mi humilde opinión, eh, sin lugar a dudas, el, el mundo universitario, como todos conocemos y como es bien sabido, se rige en realidad por unos patrones bien establecidos, vinculados con la valoración especialmente de la investigación y en menor medida, aunque nos gustaría que fuera, eh, que tuviera mayor presencia, pues también con la valoración de la docencia. Quedan fuera muchos otros ámbitos, especialmente dos que en concreto para mí son realmente importantes. El primero es la gestión, que podríamos pensar que tiene sus propios parámetros de valoración y de y de reconocimiento a través de los procesos pues de, de elección de representantes y demás, pero hay un ámbito importante que es, actualmente es absolutamente invisible eh, las otras capas digamos se vuelven opacas para ocultar pues todos los procesos de transferencia y de trabajo eh, divulgativo o de creación de conocimiento por otros por otros canales uh -huh. que yo creo que este premio pues sí permiten visibilizar creo que es un premio a, que reconoce la realidad de que hoy la universidad no solo transmite a través de los canales convencionales de las revistas o las publicaciones de investigación o de nuestra actividad docente. En mm -hmm. este sentido creo que no te diría que no sé si es un premio necesario o no, pero creo que es un premio que añade una dimensión a la universidad que mm -hmm. sí era necesaria. Eh, uno uno de, los, de los ámbitos en los que estamos eh, realizando más esfuerzo es en el de generar mm, formas de reconocimiento de esas otras dimensiones como comentabas uh -huh. que hasta ahora han quedado un poco ocultas eh, dentro de lo que es la vida la vida académica estamos hablando de cuestiones como por ejemplo eh, el, el grado de implicación social uh -huh. eh, otras formas de, de transferencia de conocimiento eh, en ese sentido últimamente eh, ha habido muestras también en otras universidades uh -huh. eh, que han intentado, por ejemplo, como en el caso del, del MIT, eh, poner en valor cuestiones como eh, la desobediencia civil. Uh -huh. No sé si, si, imagino que conoces el, sí, el, el sí, sí, nuevo sí. premio que han instaurado eh, en el Media Lab, justamente, uh -huh. eh, para, para reconocer este tipo de, eh, de iniciativas. ¿No crees que quizá el, los tiempos en los que nos encontramos eh, en el que hemos vivido este desbordamiento producido por lo digital uh -huh. y por la cantidad de cambios sociales eh, que trae aparejado no solamente derivado a los cambios tecnológicos sino también a otros eh, está demandando el que haya algunas realidades que salgan también dentro de esos múltiples armarios universitarios que, que, que tenemos? Bueno, sin lugar a dudas. Me viene a la cabeza otra actividad también reciente del, del MIT, eh, que es el Día de la Implicación, el Día del Engagement Social. ¿no? Es decir, un día en el que paramos la actividad académica establecida, paramos nuestros horarios y vamos a realizar actividades .donde se demuestra nuestra capacidad para intervenir socialmente. .y por tanto transformar la sociedad, transformar nuestro. .nuestro entorno. Yo de, descubrí la. .la actividad a través de un tuit vinculado con la Universidad Complutense y me pareció una actividad interesantísima y que no dudé además en transmitirla a mis compañeras y compañeros de la facultad o a, o a los compañeros que tenéis ahora mismo algún tipo de responsabilidad en relación con la con, con la gestión de la universidad bueno yo creo que, que el nivel de eh, eh, problemática social y la intensidad con la que se está viviendo en, podríamos decir desde el año 2008 hasta hoy no es que nos plantee eh, la obligación moral que tenemos es que está demandando de nosotros respuestas reales y esas respuestas reales no pueden venir a través de los canales de comunicación convencionales es decir, la intervención del de intelectual es ya un, un requisito, nos lo está pidiendo la, la sociedad en el mismo sentido que la sociedad está rechazando la universidad aislada la universidad metida dentro de su torre de, de, su torre de marfil es decir el conocimiento que nosotros hemos decidido bueno, pues intentar eh, generar a partir de nuestra labor investigadora o a través de nuestra reflexión para la docencia tiene que salir a la calle y para salir a la calle hoy pues se pueden utilizar afortunadamente muchos muchos vehículos puede ser tu blog de trabajo o puede ser tu intervención en las redes sociales o puede ser la creación a partir de la participación en la, en la red eh, de distintas comunidades con distintos perfiles y distintos objetivos es decir sí. yo creo que estamos ante un ante un auténtico cambio de paradigma en la educación superior no sé si va a venir de manos de los MOOCs pero sí va a venir de mano de, de la demanda social porque la universidad realmente se meta en el barro sí. eh, de, de alguna manera Todas estas ideas que está expresando y, y con las que venimos trabajando eh, estaban ya presentes en, en, en los enfoques de esa web 2.0, ¿no? uh -huh. que hace ya más de 10 años ¿no? que, que apareció bajo esa denominación. Sin embargo, yo tengo la sensación de que eh, faltaba aún, aunque había mucha política detrás de esta idea, uh -huh. faltaba aún la realización de otra serie de fenómenos. ...que de hecho han tenido lugar en, en el espacio público... Eh, en, ...en las propias calles... ...acompañadas de, esa, de esas redes ¿no? que, que, que servían de amplificador... Eh, ...estoy pensando mmm, cuestiones como eh, 15M... Eh, ...como los movimientos de, digamos, de ocupación... ...que hemos vivido a lo largo sí. de los últimos 5 o 6 años... Eh, ...de alguna manera no estamos dentro de un mismo relato... ¿No estamos eh, bueno viendo ahora transformaciones que quizás se remontan bueno, una década atrás o más incluso, pero que, que, que estos hechos, estos fenómenos han ayudado a, a cristalizar? ¿no? Sí, no tengo la menor la menor duda. para eh, Hace pues bueno ya un par de años, eh, para el, el blog Educa con TIC, pues preparé una entrada en la que intentaba vincular el movimiento 15M con otro movimiento incipiente de innovación educativa eh, y también horizontal, transversal, que vincula a docentes de distintas comunidades y de distintas eh, áreas de conocimiento, porque realmente todos formamos parte de una misma corriente. Corriente que por otro lado nunca, eh, nunca ha sido ajena a la universidad. Es decir, la reflexión en los años 60, reflexión crítica en los años 60, eh, surge también en buena medida de la, de la universidad en Estados Unidos o en, o en Centro Europa y buena parte de, nuestro, de nuestra transición se, se siembra en, en la reflexión hecha en la universidad por docentes o por estudiantes que en aquel momento estaban haciendo su carrera. Es decir, la universidad es un espacio crítico y un, y un espacio de intervención. Lo que ocurre es verdad que bueno pues la web la propia estructura de la, de la web se ha visto empoderada si pudiéramos decir utilizar este término que se suele utilizar para para individuos pues la estructura de la web se ha visto empoderada por movimientos de, de fuerte interacción social que están ocurriendo en la, en la calle y que no van a cesar porque eh, la evolución política de estos últimos años yo estoy convencido de que va a llevar a una mayor presencia en la calle y una mayor presencia en la red y una mayor necesidad de reflexión crítica es decir, yo creo que eh, los herederos de chomsky nos vamos a ver en, en la red y nos vamos a ver en la calle para confrontar pues estilos eh, y modos de hacer políticos que, que no están siendo eh, acertados que están siendo claramente pues perjudiciales, discriminatorios, etc. Uh -huh. sí, yo creo que viene por delante un área de aún un espacio, un tiempo de mayor eh, interacción entre lo virtual y lo presencial. Todas esas transformaciones que, uh -huh. que sobre todo, hemos visto manifestarse en la calle, eh, de alguna manera, quizá todavía están por llegar y, y, y, al ámbito de la, de la universidad. Eh, y también, quizá están por ver nuevas formas de, digamos, de hibridación entre lo que sería eh, colectivos que en principio se han tratado como si fueran cosas separadas y diversas uh -huh. estoy pensando eh, en el profesorado investigadores eh, figuras que en ocasiones no se sabe exactamente eh, dónde están con, eh, con enfoque con con, con, con estructuras precarias uh -huh. eh, los estudiantes eh, ¿Qué crees que podemos ver en, en, en los próximos años en relación a esto? Porque eh, muchas veces al hablar de colectivos estamos nosotros mismos eh, trazando una, una, una limitación, una línea, una frontera. Eh, que si nos paramos a, a, a pensarlas críticamente, eh, creo que podríamos ver mm. que en realidad puede haber mucho más en común, intereses en común entre mm. una serie de estudiantes y profesores que entre gente de su propio colectivo. Mm. Entonces quizá el momento de intentar trazar también otras eh, otras estructuras no que sean informales que permitan conseguir esto como bueno, la, la universidad ha sido yo creo que un espacio privilegiado para observar lo que lo que richard Sennett llama el, el efecto de silo eh, hemos ido creando espacios nichos que después hemos ocupado que hemos tomado y a partir de ahí hemos creado estructuras de de poder en la universidad por un lado tenemos una estructura decididamente rígida una estructura que se ha cargado de, de protocolos pero al mismo tiempo una dosis de libertad como probablemente no podamos observar casi en ninguna institución eh, de carácter académico o social en nuestra sociedad entonces esa extraña combinación de rigidez eh, estatutaria, podríamos decir, y de libertad y de disponer de esa autonomía para el pensamiento, pues yo creo que para los próximos años promete grandes, grandes cosas. Y eh, una de las promesas que estoy convencido que vamos a ver es la revisión, de sus propios modos de actuación. Es decir, los modos de producción, por llamarlo de alguna manera, los modos de producción en la universidad van a cambiar. Estoy absolutamente convencido. Yo creo que ya hay eh, una línea importante que empieza a pensar que el grado como concepto es algo excesivamente rígido, que hay necesidad de darle, de aportarle flexibilidad. Yo creo que hay una línea muy clara que empieza a ver que el posgrado, a no ser que lo asumamos como, como una actividad de carácter eh, empresarial pues tiene mucho potencial pero hay que dotar de flexibilidad al posgrado eh, hay una clara necesidad de hibridizar las maneras de hacer investigación yo ya hoy no voy a una sola tesis en la que el doctorando no intente afirmar que la metodología de investigación no es mixta, cuantitativa y cualitativa. Estamos reconociendo los límites. Lo que ocurre es que es verdad que la universidad eh, tiene miedo de asomarse al abismo. Tiene este pensamiento abismal que diría Boaventura de Sousa Santos. ¿no? Este, el pensamiento abismal lo tiene muy parada. No, no, es, eh, no acaba de dar el salto para decir, podemos romper las estructuras podemos enriquecerlas pues a través de la, eh, de la mezcla a través de la hibridación a través del, del mestizaje a través de la superación de los de los silos que hay muchos y están siempre vinculados a estructuras de poder mm -hmm. eh, después de esta de esta poquito de revisión ¿no? del estado de, de la universidad de estas propuestas eh, ...que se sitúan quizá todavía un poquito más en los márgenes... ...me gustaría mm, referirnos a lo que es tu propia trayectoria... Uh -huh. eh, eh, ...¿puedes relatarnos cuáles son tus, digamos, tus comienzos de, de, a la hora de trabajar... ...con estas tecnologías digitales, cómo las descubres... ...y cómo vas desarrollando esa identidad ¿no? hasta, hasta llegar al día de hoy? Bueno, yo creo que hay un eh, principio de construcción de la identidad digital... ...en realidad muy temprano, es decir, yo siempre me recuerdo con un ordenador en la mano, aunque. aunque por formación soy filólogo. Yo soy un usuario de la informática pues desde que era pequeñito. Desde, me recuerdo a mí mismo con ordenador desde, desde la infancia. Y cuando ya bueno pues estaba en la universidad, pues creo que relativamente.. de manera relativamente rápida empecé a diseñar mi propia página web y a construir mi identidad con un poco más de conocimiento, participé muy tempranamente en los procesos de virtualización de asignaturas eh, en la Universidad de Granada y eh, bueno, pues cuando la web 3.0 y cuando las redes sociales arrancan, pues creo, creo que comprendí junto a muchos otros compañeros eh, que ahí había un espacio de aprendizaje realmente privilegiado y. Eh, bueno, en las diversas redes sociales en las que participo he intentado construir pues, una comunidad en la que poder participar, he intentado robustecer mi, mi entorno personal de aprendizaje con, con muchos y buenos, y buenos vínculos. Y, y después creo que nunca he tenido miedo a la hora de probar, eh, pues ahora por ejemplo estamos estoy o estamos con mi equipo de, de trabajo pues, viendo cuál sería el potencial de la realidad virtual en nuestros eh, en nuestras tareas, pues qué potencial tiene la realidad virtual en la formación del profesorado, qué potencial tiene en la investigación, qué potencial tiene de acercarte a realidades difíciles de comprender. Estamos ahí a ver si somos capaces de, de arrancar con un pequeño proyecto a mitad de camino entre el trabajo sobre eh, emociones y sobre empatía con ceguera y realidad virtual. Eh, bueno siempre he sido atrevido a la hora de acercarme a, a elementos tecnológicos que no están literalmente sí. en mi en mi área de conocimiento tal como esta era era prescrita y eh, creo que de la mayoría de esos envites no sé si he salido bien o mal parado pero siempre he conseguido aprender algo lo cual eh, sobrevivir bueno. seguro y, <ríe> y mal parado dudo porque sin duda eh, para los que te seguimos hace tiempo la identidad digital que eh, que tiene es francamente, diría apabullante por lo completo, por la diversidad de medios que utilizas, eh, por la profundidad con la que lo utilizas, por la red de, de contactos que eres capaz de, de, de articular. Eh, me gustaría que, sobre todo a aquellos que no te conocen, fueras capaz de, de transmitirles eh, qué te ha aportado a ti. ...esa identidad digital... ...porque... Eh, ...yo recuerdo cuando te conocí hace 6-7 años... Eh, ...y te veo ahora... ...y reconociendo a la misma persona... ...veo una dimensión... Eh, ...una proyección... Eh, que, ...que bueno, que quizás se apuntaba ya en aquel momento... ...pero que... que sin, sin duda ahora mismo... Eh, ...es patente, ¿no?... ...es clara, ¿no?... ...bueno, eh, hay cuestiones muy sencillas de... de explicar, yo... Eh, soy profesor en la facultad de educación economía y tecnología de ceuta eh, el primer factor que me ha aportado a mí la, la red es poder eh, superarlo meramente geográfico eh, es decir, bueno, yo he tenido la suerte de poder participar en, eh, en proyectos con compañeros y compañeras en puntos muy distantes gracias a la, a la red y esto pues en los años 90 era muy complicado para alguien en una facultad como la Facultad de Educación de, de Ceuta. Entonces hay un primer factor eh, geográfico. Después hay un segundo factor que es superar pues las limitaciones de nuestras propias áreas de conocimiento. Eh, yo pertenezco a un área de conocimiento muy interesante que es la didáctica, de la lengua y la literatura y la red me ha permitido profundizar en mi área y conocer muchas otras con las que he intentado aprender. Entonces he tenido la suerte de trabajar con con muchos compañeros y compañeras de, de otras didácticas de otros ámbitos de la educación y después con compañeros de sociología, psicología, de economía y de muchas otras áreas entonces mi concepto de área de conocimiento pues está íntimamente vinculado a, a, a la participación en, en las redes después en tercer lugar yo creo que las redes a mí me han aportado la posibilidad de, de conocer situaciones que eran ajenas a mí ...y de practicar algo tan fundamental como la empatía... Y, eh, ...creo que por ejemplo hoy sobrevivir en Twitter... ...que se ha convertido en los últimos dos años... ...en un espacio potencialmente duro... ...en el que eh, cualquier comentario hace que, hace que broten... ...un buen número de trolls... ...a mí me exige un, un ejercicio de empatía... ...que creo que, que es sano, es rico... Para, ...para mí es una experiencia de, de aprendizaje... Y después, en cuarto lugar, yo diría que el moverme en muchas redes también me exige un esfuerzo de coherencia eh, pues que, que yo eh, creo que es importante. Es decir, yo intento que en mi pensamiento sea coherente, que mi discurso sea coherente y que mis actuaciones, que yo fundamentalmente creo que soy una persona de acción, no soy el, el, el profesor universitario que se limita a sus seis publicaciones en seis años y, y, y a su docencia, pues mi actuación también tiene que ser coherente con lo que pienso y con lo que, y con lo que digo. Sobre todo porque a medida que ganas un poquito de visibilidad, eh, la coherencia es realmente eh, lo que más fácilmente se podría resentir y sin embargo es tu única riqueza. Es decir, mantener tu, tu coherencia es lo que te permite pues, afirmar que la que la multiplicidad de canales no es dispersión sino que simplemente pues que estás aprovechando la riqueza de la red para, para comunicar mensajes o, o ideas pues a distintos colectivos o por distintos medios pero no que estás dando distintas caras de, de, de ti mismo uh -huh. me gustaría eh, para concluir eh, pedirte que, que bueno pues que, que hiciera una, una invitación ¿no? a a nuestros compañeros y compañeras que, que bueno que estarán pensando qué es esto que se está premiando eh, ahora en la universidad uh -huh. eh, junto con las personas que desarrollan un mayor impacto en investigación en diversas áreas uh -huh. eh, de qué manera podríamos eh, articular una invitación a que la gente sea consciente de la importancia que tiene no solamente quedarnos en los propios límites de de, de nuestra investigación a, a, académica o de nuestra docencia sino de ir más allá eh, y, y bueno desarrollar esa identidad digital y, y también bueno al margen de a ese nivel más micro a un nivel macro no a un nivel de grupos, de proyectos ¿qué nos puede aportar? ¿cuál es tu, tu mensaje en ese sentido? bueno antes citaba a Richard Sennett y su idea de, de, de, del efecto silo y eh, para mí hay otra cita de Richard Sennett que es muy importante y que la utilizo con mucha frecuencia cuando en el libro de El artesano el primero de esta trilogía en la que él se encuentra eh, trabajando él distingue entre el pensador o el investigador el académico ¿no? él utiliza la palabra scholar ¿no? el académico social y el, acad y el académico antisocial eh, creo que la estructura con mucha frecuencia nos quiere convertir en académicos antisociales en una carrera apresurada por, eh, por el impacto por una única vía eh, el resultado de esa, de esa carrera con mucha frecuencia es perder oportunidades de socialización que son enriquecedoras para el académico porque te acercan a situaciones eh, insospechadas pero sobre todo eh, el olvidarte de esos procesos de socialización es empobrecedor para la sociedad a la que tú te debes eh, no hay realmente dos vías no existe el académico antisocial y el académico social Solo puede existir uno que es el académico social el académico antisocial no está haciendo bien su trabajo porque no está dando el retorno que se espera de cada uno de nosotros y en ese sentido eh, la participación en, en la vida digital es simplemente una manera eh, de enriquecer tu, tu forma de, de socializar muchos compañeros la desarrollan, muchas compañeras y compañeros desarrollan pues en la participación de congresos o a través de medios de comunicación eh, clásicos bueno, hoy las redes sociales son esa gran oportunidad que tenemos de ser académicos sociales y eh, creo que hoy no podemos dejar de participar creo que en el futuro inmediato eh, encontraremos la vía para que no sea extraño otorgar un premio por el impacto digital, sino que el impacto digital será una de las muchas eh, métricas, por así decirlo, que utilizaremos para saber si alguien que trabaja en la universidad y especialmente en la universidad pública, está teniendo impacto o no en la sociedad que le permite desarrollar su investigación y su docencia. Uh -huh. Y en ese sentido, pues yo lo que animaría a las compañeras y a los compañeros es a que Empiecen a construir su, su identidad digital, si no lo han hecho ya, y aquellos que ya la tienen, que afortunadamente son muchísimos, pues a que la enriquezcan, a que la ensanchen, a que la abran, a que participen en redes y a que participen en, en comunidades donde puedan aportar pues, la mucha eh, sabiduría, el mucho conocimiento que hoy se atesora en la, en la universidad. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Esteban. Y, y nos seguimos viendo en las redes y, y en persona. Así será.